A inicios del siglo XX se planificó la construcción de un monumento donde se depositaran los restos del general Manuel Belgrano. Primero había que realizar la sumación de los restos, la cual se realizó el jueves 4 de septiembre de 1902. En el procedimiento que comenzó a las 14 horas estuvieron presentes el ministro del interior Joaquín González y el ministro de guerra Pablo Richeri. Cuando se removió la lápida y comenzó la excavación, y no se encontró en el ataúd, el ministro Riccheri hizo desalojar el lugar. Dijo que podría tratarse de un presunto caso de sabotaje. Pero este no contaba que con el paso del tiempo, el modesto ataúd de madera de pino se había desintegrado. Finalmente los huesos encontrados, muchos de los cuales se rompían ante la manipulación... Junto a algunos dientes, fueron colocados en una bandeja de plata que sostenía el padre modesto Beco, párroco de Santo Domingo. A las 16 horas había culminado el procedimiento. Al cronista de la revista Caras y Caretas le molestó que los funcionarios del gobierno no se hubieran quitado sus sombreros, en señal de respeto. Pero lo que más sorprendió a los periodistas y a los presentes fue que los ministros González y Richeri se apropiasen cada uno de un diente del prócer. González y Richeri se llevaron pequeños despojos del héroe, puede leerse en el número 206 de la revista. Asimismo, se publicó una caricatura que, con el título Los ministros odontólogos, Belgrano decía, «Hasta los dientes me llevan, ¿no tendrán bastante con los propios para comer del presupuesto?» Por supuesto, los dientes fueron devueltos. El padre Boco agradeció a la prensa a la par que criticó a los políticos que nos avergüenzan.